Palmeños reciben valioso documento que cuenta el origen de su pueblo. Un valioso documento en donde consta la historia del distrito de Las Palmas en la provincia de Veraguas, la fecha de fundación de la población cabecera, así como también el origen de los primeros pobladores, fue entregado por el diputado suplente Manuel Aixprúa del circuito 92 a las autoridades municipales y personal docente de este importante distrito. En el documento se registra la fecha de fundación del Distrito de Las Palmas, el 14 de julio de 1755, Día de San Buenaventura, la ubicación que está a 77 kilómetros de la ciudad de Santiago de Veraguas. La bienvenida la dio la profesora Mailín Montenegro. Escuchemos la bienvenida a este acto que se dio en el IPT de la Comunidad de Las Palmas de Veraguas. El IPT Las Palmas le da la más cordial bienvenida hoy que se le reconoce el extraordinario trabajo que realizó el señor Juan Francisco de Gracia, documento en donde recopiló valiosa información que brindará aportes a la cultura de nuestro distrito Las Palmas. Se espera que nuestra gente del pueblo palmeño Valores y de fe de la ardua labor y el magnífico trabajo de investigación. Sean todos bienvenidos. Existen también pozos termales en la región limítrofe con el distrito de Cañazas, además de contar con un precioso balneario natural conocido como el Salto de las Palmas, cuya caída de agua sobrepasa a los 30 metros de altura y fue declarado Área Recreativa Municipal el 29 de junio de 1994. Un documento que nos habla precisamente de nuestros orígenes, nuestras raíces. Habla de la fundación del Distrito de las Palmas y muchos de ustedes jóvenes y a veces hasta nosotros los adultos no conocemos de dónde venimos. Juan Francisco de Gracia recopiló por muchos años esta breve historia, por llamarlo así y nos trae con esa promoción de la cultura el arte y el folclor nuestra asamblea nacional en una comisión especializada para este tipo de evento, donde la juventud ha de conocer de dónde vino ese nombre de las palmas. Por allí a veces recorremos y nos dicen la palma. Pero para dejarlo con esa motivación, cuando ahora entreguemos con el honorable, diputado el texto nos daremos cuenta de ese valioso instrumento que nos lega el señor Juan Francisco de Gracia y definitivamente la generación de esta familia presente hoy en su hijo Juan Francisco de Gracia del mismo nombre para quien vamos a pedir un fuerte aplauso en este día sentado allí y darle ese realce como hijo de un hombre que se preocupó por dejarnos una herencia cultural. Revisando, como docente de español y amante de esta tierra palmeña, el texto, nos damos cuenta que este hombre debió amar mucho esta tierra. Y digo, ese pensamiento. Piensa que no pensamos, no piensan. Los palmeños pensamos. Los palmeños actuamos orgullosos de esta tierra. Y quien no se sienta así, es bueno recordarles entonces que si no conoces tus raíces, ¿qué identidad puedes tener? El diputado Manuel Aisprua quien suple en la Asamblea Nacional al principal Héctor Aparicio, explicó que gracias a la confianza depositada por el señor Juan Francisco de Gracia en él, al hacer la entrega del histórico y valioso material informativo, se pudo empezar a trabajar en la confección de este importante libro en coordinación con el equipo de la Secretaría Técnica de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional el Departamento de Imprenta. En este acto, que es de mucha importancia, sobre todo para la juventud, nuestros educadores que aquí están presentes y han movido ustedes hoy de las 3 de la mañana esa inquietud de un equipo desde Panamá valiosísimo, incalculable, que estamos aquí presentes. Yo quiero mencionar ese hecho de que este señor, amigo palmeño, un buen día que estuve aquí, me dice, cuando regresa? Digo, el próximo fin de semana. Yo pensé que me iba a brindar una pesada enance y cuando vine el sábado siguiente, me sorprende con este valioso documento que está impregnado en las entrañas del buen palmeño. Y este documento que estamos entregando es precisamente para la juventud estudiosa. Gracias a su director, doctor Ramón García, que sé que está de vacaciones y vino hoy a atenderlo, sus compañeros, sus alumnos y al pueblo palmeño presente. Gracias, señor director. Yo quiero referirme brevemente al documentito y el folleto que hemos entregado. Mi más sincero y eterno agradecimiento a todos y a cada uno de los presentes, igualmente al pueblo de Las Palmas en general. Agradezco infinitamente el gesto de confianza depositado en mi humilde persona por Juan Francisco de Gracia, al hacerme entrega de este histórico y valioso documento en forma asumida, pero sin dejar de ser preciso de cuenta de origen de la fundación de nuestro querido escrito de Las Palmas. En cada uno de sus páginas encontramos los relatos que dibujan y traen de memoria aquellos hermosos parajes de un pueblo hospitalario rodeado de verdes montañas y siempre alegre y florido, con hermosos ríos que fueron de disfrute de nuestros antepasados. Gente trabajadora, progresista, que se levanta al alba siempre con el empeño de construir un nuevo futuro para sus hijos y en el sentido que brinda la identidad de pertenecer a nuestras raíces campesinas palmeñas. Como depositario de este valioso activo, expreso mi eterno reconocimiento al amigo Juan Francisco de Gracia, pues ese noble gesto de amor por su pueblo palmeño y su tierra natal nos ha permitido entregar las presentes y futuras generaciones, un material impreso que trasciende en el tiempo y en el espacio de la dignidad y el orgullo palmeño. Esta memoria histórica es y será testimonio de la cultura y valores de las tradiciones y las costumbres que nos identifican como palmeños, pueblo que ha sido dotado por Dios, Todopoderoso, con sus valiosos recursos naturales, que impulsan nuestra economía, sobre todo de nuestra fe. Favores que son valores incalculables, por los cuales estaremos siempre agradecidos. Yo me permito referirme a un equipo de la Asamblea Nacional que por cuestiones de salud, uno de sus principales, el licenciado Orlando Flores, conocido por muchos palmeños, no está aquí presente por temas de salud. Pero el equipo, el ingeniero Roberto Rubio, el licenciado Jaime Marché, y todo ese equipo, que no desestimó el apoyo para que se diera en curso lo que hoy estamos entregando aquí en el IPT de Las Palmas, de mucha valía y con mucho amor para ustedes. Me quiero referir brevemente a los presentes que están en la mesa principal. La representante Budela, que yo creo que el país entero está agradecido de esa universidad, porque está cubriendo el norte los rincones de los jóvenes que quieren estudiar y lo están haciendo con mucho principio y con carreras prácticas y que son competitivas en el mundo universal. A buena hora tenemos a Odele en todos los rincones y en especial aquí en el distrito de Las Palmas porque somos amigos y admiradores de la educación, los niños, los jóvenes son la luz permanente y la chispa y la esperanza de nuestros gloriosos corregimientos y nuestros pueblos. Por eso estamos aquí. Este capital humano que está aquí presente, véanlo bien y aprécielo, porque no es común que se paren a las 3 de la mañana y viajen acá cuando son gente ocupada, comprometida, como es el caso del amigo Sócrates Lazo, está ahí en la principal silla, el pintor nacional veragüense con orgullo, Aristide Orenia Atencio, y el amigo periodista, Oriundo Veragüense, que su padre todos lo conocimos, que fue poeta, escritor, abogado, don Pito Burgas, que él hoy Recorre la República y sus lega, el legado de su señor padre, licenciado Joven Murga. Y acá, al lado, tenemos al ingeniero que cariñosamente le llamamos Cholo Bernal. Es que Cholo Bernal es nuestro amigo, lo conocimos hace mucho tiempo, en especial. Veragüense puro, pero en esa mente dotada del todo poderoso, recorre el país y ayuda a los cantores de la República para alegrar el país en todos los rincones de esta tierra panameña que tanto queremos. Y no solo en la República, sino que ha viajado internacionalmente y en todos los países caídos lo añoran lo aplauden, lo quieren, lo invitan y nosotros muchas veces, los panameños, no le damos valores a los nuestros y tienen que ir a otros hermanos países para reconocerle sus actitudes y su capacidad intelectual. Yo me siento orgulloso de tener este equipo humano aquí valioso, de gran valía, pero no solo en el campo del virus metal, sino incalculable en sus capacidades y con ese vestido de humildad, incalculable, con el vestido de caminar, con el vestido de querer servir y ayudar, de compenetrarse y ir a los rincones del país con su capacidad y su sabiduría y sobre todo viendo a la niñez y al estudiante panameño. Mis felicitaciones. Y gracias a todos poderosos por permitirme estar aquí con ustedes una vez más en nuestro pueblo natal. Gracias a todos ustedes. Eh, fue todo un acontecimiento, eh, no solo la banda musical del de IPT de Las Palmas, de a los presentes. <risa> También una joven que cantó una canción imitando a Celia Cruz, un valor de las palmas de Veraguas. Lo que es bueno hoy, quizás no nos El busca dar a conocer, aunque someramente, la historia de este distrito de Las Palmas de Veraguas, cómo se formó, también el origen de sus primeros pobladores, asimismo sus luchas desde su fundación, sus históricas construcciones que datan de 1773, donde se comenzó a hacer un famoso templo, hoy parroquia San Buenaventura. Las Palmas es un distrito muy pintoresco, tiene una topografía muy singular, semeja una batea boca abajo. Actualmente tiene una población de 21.545 habitantes, distribuidos en 12 corregimientos. Escuchemos también la gracia típica de la región, es un pueblo de músicos, aquí podremos escuchar a un típico violín.